Extra, extra, extra. Una edición especial de la capital de los simios. Extra, extra, extra. Don Station, Don Station, Don Station. Don profe. Don wallo ha nombrado gabinete. ¿Qué? Sí, sí, aunque usted no lo crea. Don wallo ha nombrado su nuevo gabinete. Y para esa hueá me saca la piscina, profe. Para esa hueá me saca de la pelo pincho. <risa> ah, ah, es que el... yo pensé que era importante. Sí. ah claro. Es más importante que, no sé, Marcelo presenta los nuevos monos cachureos. Po. ¿Ves? Por su culpa se me haga calentar la pilsen. Chuta. Se supone que estamos en vacaciones, por tenemos que venir por hueá importante, no por este weá oh. Chuta. Bueno, mil disculpas techo Pero ya que está acá. Aprovechemos de analizar y desmenuzar qué mierda nos traen de gabinete. Vamos a ver Se si es bueno o malo. Ya, ya que me sacó de la piscina, será... O obo, baupérrimo. <risa> Analicemos eh, los monos de cachureos 2022. ¿A 2022-2026? Sí. 2026. Si es que la constitución no dice otra cosa. Ah, o si sea, es que no empieza un programa de guerra por ahí como los magníficos. Claro. <risa> Brigada 73 <ríe> Claro <ríe> Ataque 73 Sí, no sé si me explico <ríe> El mejor grupo musical que ustedes pueden escuchar otro? Claro <ríe> Oiga, pero fuera de broma eh, Edición especial Estamos eh, en vacaciones aún yo de verdad me estaba tomando una pizzencita cuando Don Profe me dijo que eh, había ya eh, salido el nuevo gabinete de Don Gualo. Así que decidimos venir a hacer este cortito para ustedes en, en la capital de la Simia. Sí, edición especial como es extra va a ser mucho más eh, sucinta y breve que las otras. Exactamente, pues, Profe. Y así aprovechamos de rellenar con un video nuevo en YouTube. Ja, <risa> Toma. <risa> Dos tiro, claro. <risa> Ya, pues. Entonces, el... Entremos en materia, dice, como dijo el dermatólogo. Como dijo el dermatólogo, efectivamente, 33 días desde la elección para que el don Gualo tenga su nuevo gabinete, donde la mayoría de la gente, por lo menos de los políticos, ¿Eh? quedaron relativamente contentos, pero son políticos. Entonces los hueones no pueden llegar y decir, no, o ¿sabéis es que no me gustó el gabinete porque tiene estos hueones. No sé. ¿Eh, cómo, quién, cómo. por ejemplo? Mira, vamos a partir al tiro con un desgraciado. Yo sé de alguien que no quedó conforme o que no quedó contento. ¿Quién? Ah, Chichurane. Chichurane. Claro. No, no, yo pensé que iba a nombrar a Epidemia. No, Epidemia está en fire. Pues no, está, pero con el en el ojete. Porque no figura ni en las tiras cómicas. No, ah, pero por ahí yo creo que ah, eh, Telier se lo va a mandar a la capacha después. Es este que yo. Es... Yo creo este... también que Teler también está un fire porque perdió la senatorial y él juraba que iba a tener un ministerio y no, es No, pero profe, a ver, no nos hagamos tarugo como dice la chimeltrofia. Esto es para eh, empezar a, a, a apaciguar al pueblo, para pa ser un poco más mesurado, pero espérese después que lleguemos un poquito de tiempo y que el otro va agarra vaya agarrando confianza. Sí, yo creo que ahí va a entrar la, la caballería pesada. Porque en este sí, gabinete bueno. tenemos solamente tres comunistas. Yo pensé que iban a ser más. ¿Solamente tres? Solamente el, tres, sí. Y con eso es suficiente. Y bueno, con eso es suficiente para dejar la caca, pero bueno. Si, sí. <risa> más, en el 73 hubo uno solo <risa> <risa> y... Tú a caca, que, yo. Sí, <risa> partamos, por ejemplo, con quién va a ser la Ministro de Interior y Seguridad Pública. Por primera vez en la historia, una mujer ocupa este cargo. Y no es solamente una mujer, es LA mujer. ¿Por qué le dicen la mujer? Porque la mujer que nos quiere dejar a todos enclaustrados, la mujer que va a entrar con cuarentena estricta, la mujer que. Eh, que se le viene brígido, se le viene brígido. Hablamos de la isquiasiches. ¿No la aguantaron en el Ministerio de, de Salud? No. Y el problema es que este bueno no la va a poder echar. No, porque tiene por natal. Tiene fuero por dos años, cagó, No la va a poder echar. Le voy a decir, ¿sabes qué, Iskia? Eh, necesito que dé un paso al costado por lo horriblemente mal que está llevando el conflicto en la Araucanía. Y le dije, échame, pues, weón, échame, te demando, po, fuera pues, weón. Tengo fuero de trabajo, po, Total las ministro de trabajo de amiga mía. <risa> todo caso. Tiene 35 años, es médico de la Universidad de Chile. que no ha pagado la beca? que no ha pagado la beca, dice, Él se especializó en medicina interna y e inició estudios de magíster en salud pública. En teoría estaba pintada para ser ministra de salud, pero experiencia como ministro del interior, hay, ay ay. Porque en el fondo el ministro del interior es el que se encarga de, de hacer toda la, la muñeca con, con las políticas públicas. No es, no es una vega fácil. ¿Tendremos a Maduro en el cambio de mando? Mira, si viene Maduro, están todos diciendo que esta es la oportunidad para tomar la presa acá en Chile. <risa> ¿Dónde la vio? Po? No, pero cuando llegue, porque ahí todavía va a estar Piñera. Ah, de veras. Sí. Sí, Entonces sí, están esperando eso. Le salía no pueden. No, pero Piñera que lo va a recibir con bombo y platillo. Po. Sí. Recibió los huevos que mandaron para el 18 de octubre. Y... <risa> bueno, en todo caso. Sí, <risa> ay, ay, ay. El... Sí. Mira, este, este es un cargo como un pago de favores, por así decir. ¿Mm? A lo mejor ella no quería quedarse en ese cargo de ministra de salud. Pero como trabajó tanto en la campaña, le, le están entregando el cargo de, de este ministerio, que en verdad es bastante potente. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y se le viene que están está quedando la cagada, con, no solo en, Ara, en Araucanía. En todo Chile ya se están agarrando a balazos como malo de la cabeza, están matando gente ayer ayer o ayer en Valparaíso y Viña del Mar. Hoy en la Araucanía han matado más buenos que en el GTA. Sí, bo, están desatados los locos. Sí. Más encima el, el jefe de las fuerzas dice así como, vengan, pagamos, no son tan choritos, frente a nosotros. Po". Y estos locos, ronchas, pues Entonces, ah, claro. esto progresivo. ¿sí, Pero yo no le creo tampoco mucho. Sí. Ahora, esta loca era la que quería hacer el blackout. Así que, ojo, porque desde el Ministerio del Interior es cuando se, se saben todas estas cositas. Y son los que están a cargo de, también de, de generar esto, estos cierres. Ojo, no confundan el Blackout con las ofertas de fin de semana. En esa web, no. no. Ni son las cortinas ofertas, tampoco, no. no, no esas ¿Ah? son otras cuestiones. Esas son el Black Day o el Black Fire. Claro. <risa> y las cortinas Blackout son otras. Que son las claro. que... <risa> Así es que mucho ojo con, con esta placas que va a tener... El camino pesado, creo yo, Don Estrecho. Sí, pues profe, pero como le digo, van a ser unos años ahí de, yo creo, de bonanza para ellos, unos años de mesura y después se van a venir con todo. Vos me Sí. Después tenemos a la ministra de re, eh, Relaciones Exteriores. Ay, ay, ay. ay ¿Quién ay? es esa? Ah? Ay, ay, ay. Antonio Rejola. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Yo creo que esto es uno de los cargos más brígidos que hay, porque es una abogada ononista así, pero con de tomo y lomo. Ah, ya. Déjeme hasta ahí no. Abogada titulada de la Universidad de Chile De 53 años Especialista en promoción de derechos humanos Y justicia transicional ¿Justicia? ¿Qué mierda es eso? No justicia tengo transicional. puta idea wey. ¿Hay una universidad de la justicia transicional? Claro <risa> ¿Sí? En el 2017 fue elegida por la OEA como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ay, ay, ay. ay ya, ya, ya, ya. Por la OEA. Por la OEA, sí. ¿Ahí dónde estaba la Insulsa. Ahí estaba la insulsa y ella también estuvo trabajando como asesora de Insulsa. Ay, ay. Supuestamente por eso, en teoría, sabe eh, cómo tratar con, con los demás países. Pero es un oniguista. Es muy no, unista. Estamos, estamos hasta el mazo, profe. Ay, ay, ay. Y supuestamente están todos felices con este gabinete. <risa> todos felices están todos cagados de miedo si sí. claro. mire en, en, en, en resumen yo encuentro un poco razón al chichirán y los weón están aplaudiendo como foca para que no se no se lo lleven después en <risa> <risa> todo caso <risa> sí po. después tenemos otro lindo y hermoso ministerio con otra linda y hermosa ministra bueno uh -huh. de linda y hermosa no tiene nada ¿no? Uh -huh. es la señora maya fernández ayende a maya force no amaya maya Ministra de Defensa, este es un cargo especialmente de venganza ¿Por qué? Porque es la nieta de Allende y los milicos van a tener que cuadrarse delante de ella Ah, ahí está, por la nieta de Allende Porque capacidad de defensa no, no le veo mucho ¿Y qué dedos palpiano tenía esta loca como para asumir ese cargo? Ah, no, los dedos palpiano es que... Eh, eh, es que tiene que acabar con la fuerza armada nomás, por. Eh, sí, eh, Eso. A ver qué, qué, qué, qué es ella. Ella es... Ah, es bióloga y médico veterinaria. Ahí está. Ahí está, po. Eh, eso explica muchas cosas. Sí. Puta la wea. <risa> <risa> Un biólogo a cargo de la defensa de Chile. Vamos que <risa> se puede. Vamos. A menos que desarrolle armas químicas, no le veo ninguna otra cuestión, <risa> <risa> Ninguna otra relevancia, la verdad. ¿Con cannabis nomás, Sí. Mira, aquí vamos a seguir con el, el ministro que yo creo que es el único, el único, y que no lo van a dejar gobernar, ¿Eh? <ríe> no lo van a dejar hacer nada. El único que es relativamente relativamente decente, que es Mario Marcel, que es el ministro de Mario Marcel, sí. Ah, ya. Ese es, es el que está actualmente en el Banco Central, ¿cierto? Exacto, el que no quiso imprimir billetes. Ah, claro. Tiene 62 años, es economista de la Universidad de Chile y un máster en filosofía en, en, en economía en la Universidad de Cambridge. Ya, el loco no es tan... no es cualquier huevo. Luxi que estaba con orgasmo porque dijeron ese guapo Sí, sí uh -huh. eh, Se desempeñó como director en práctica mundial Del buen gobierno del Banco Mundial También un ononista. Esos cargos, esos títulos que... <ríe> Mira, te voy a nombrar el cargo que tiene después Para que te caigas de la risa, dice ah. Ejerció como subdirector de gobernabilidad Y desarrollo territorial de la organización para la cooperación y el Desorro desarrollo económico en París ¿Qué esa y fue gerente de capacidad institucional y finanza del Banco Interamericano de Desarrollo es uno de los pesos pesados pero ojo, es uno de los pesos pesados ojalá que logre mantener su, su fuerza que el Banco Central se mantenga autónomo y que no tengan que ir a imprimir billetes cada vez que quieran Pérez, nomás, profe, en octubre, cuando salga la nueva constitución. Sí. <risa> ese weón se va a ir para la casa. Ahí nos vamos a transformar en Peronia, sí, pero en tres tiempos. Sí, en Peronia. Después tiene. Mira, no tenía idea que este desgraciado se llamaba Kenneth. Kenneth. Kenneth Giorgio Jackson Drago. Oh, el nombre raro, weón. Bueno. ¿A dónde lo pusieron ese weón? Ministro Secretaría General de la Presidencia. ¿Y ese weón que, eh, que, qué. ¿Qué manos pinta ahí? Ese es el que va a tener a cargo llevar todas las políticas públicas al Congreso, ese va a ser el que se va a tener que entender con los diputados y senadores va a ser como el lobista, claro el jefe de bancada, el jefe de agenda de, del gobierno un cargo super importante o sea, en todo caso ah, pero usted sabe que ahí hay, hay interés encontrado Sí, pero tiene que estar al lado del Giorgito, del y después vamos a tener a la vocera de gobierno que va a ser, Marc Simpson la lindia y hermostra Camila Antonia Amaranta uy, no te puedes llamar Camila Antonia Amaranta, pues bueno ¿Vio que le pidió el traje a Mark Simpson o no? Yo creo que sí, sí. sí La famosa Camilita Vallejo Dowling la pillillo, bueno. Son puros pobres bueno. todo Son, sí, son po... todos del pueblo No, son todos del pueblo sí. Ella que es estudiante de, de geografía Tengo entendido que no terminó ¿Cuándo han estudiado? Tú y se andan puro marchando Y nunca han trabajado <risa> Claro Se caracterizó por ser diputada dos veces Y para no que la pillara la ley de reelección Se retira y era obvio que iba a tener un cargo en el gobierno Sí, pues ahora va a ganar más plata Sí ¿Yochito donará eh, su sueldo a la fundación Yochito? Yo creo que ahora lo va a hacer ¿Sí? Para acabar con las malas prácticas políticas Voy a donar la claro. mitad de mi sueldo a la fundación Mi casa Eso Pero mi casa de mía Claro Esto es impresentable Nicolás Andrés Grau Ministro de Economía, Fomento y Turismo Vamos a dejar al gato cuidando la carnicería Puta, uh, ¿qué quiere que le, le diga, profe? Ah, el bueno, weón que se pitió 120 millones de pesos en una fiesta Perdió 120 millones así Y no, y como si nace con, ah, son cosas que pasan El hueón fanático de Lenin, de Stalin, de Marx Pero fanático Y lo deja, y, no y lo dejáis a cargo del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, cagamos Fomento, el chiste se cuenta solo sí, sí, Fomento y turismo, chucha. O sea, Este bomba ser el que va a estar al lado de los emprendedores Claro sí, Y va a llegar así como, oiga, usted quiere tener su startup, quiere emprender, sí Como vamos. Claro Como a la mano ahí, te sí. te sabes, te me entiendes Claro Ministro de Desarrollo Social, chicle, next, nada ah, lo mismo Desarrollo Social Sí, son de estos ministerios Chaya. Aunque, que ah, aunque podría ¿quién era, ser... ¿Quién era esa? La... A ver, te digo el tiro. Una NN que no conoce ni dio. Es cómo se llama? Janet del Rosario Vega. Ah, ya. Mire, lo que pasa es que yo tengo algunos datitos. ¿Sí? De eh, algunos... Eh, algunas joyitas del gabinete de Oric. ¿eh? Y esta es Janet del desarrollo Social... Eh, cuando fue médico, dice que rompió la cuarentena en, en Santiago en medio de la pandemia para trasladarse a la vivienda de su pareja en Santo Domingo. Hizo uso de su una credencial de funcionaria en un servicio de salud en el que ya no trabajaba para poder pasar el control. Cuando fue directora del ISP en el gobierno de Ricardo Lagos, tuvo que renunciar por denuncias de corrupción. Como subsecretaria de salud en el primer gobierno de Bachelet, fue sancionada por negligencia y tuvo responsabilidad en la no notificación de casos positivos de VIH en Quique. Y otra joyita más, como subsecretaria de salud para la de la influencia humana, se creó, eh, eh, le creyó a Guido que dijo que había 100 mil muertos en Chile y compró millones de vacunas para enfrentar el maremoto mundial según sus palabras. Casi un millón de vacunas se vencieron las bodegas de la cena más, perdiéndose miles de millones de pesos. A ah, qué lindo, y ahora esta desgraciada va a ser la que nos va a decir eh, quién es pobre y quién no. Ay, ay, ay, bueno. Ve que, ve que <ríe> profe, sí, sí esto bueno, estos de los políticos están aplaudiendo como focas porque bueno, saben que eh, los tiene a todos y gente ¿Certificado, señores? Sí. Mira, Marco Antonio Ávila Lavamal, ministro de Educación. Por fin un Lava profesor mal. ministro de Educación, pero va a durar poco. ¿No tiene lavador el pobre? No tiene, Lavamal, sí. sí. <risa> Mira, el móvil estaba feliz porque es el primer ministro abiertamente gay. ¿Ah, fleto? Sí. Ah, es profesor de castellano, cuesta con un magíster en Educación e Innovación. Va a estar abierto para los estudiantes entonces. De la cardenal Raúl Silva Enrique. Chú, no podéis contratar a un magíster que te salga de esa universidad. Con respeto a los que estén estudiando ahí, sálganse de ahí. <risa> chaya esa cuestión pobre. Te enseña más la universidad de la vida. Claro, ¿no? más encima si <risa> jesuita, la buena. No, claro. Ay, ay, ay. Pero bueno, eh, me dijeron que este loco va a durar poquito porque es penca <risa> <el serio>? presidente. <risa> <Bueno>. <risa> sí. oiga, se ha fijado profe que de todos los hueones el único que no tiene profesión es el presidente <risa> en todo <tu> caso <risa> <risa> el único hueón sí. Marcela Ríos no la conozco ministra de justicia y derechos humanos tiene 55 años socióloga de la Puta Universidad ver. de York me imagino el chino con, <risa> con vestido <risa> <Sí>. <risa> eh, siguiente Janet Jara ministra del trabajo 47 Ahora, mía, años. le tengo una papita de esta. ¡Comunista! Bueno, faltaba más, sí, por, profe. Le tengo una papita de esta. Mire, cuando fue subsecretaria de Previsión Social en el segundo gobierno de Chile, Contraloría detectó una serie de irregularidades en su gestión, incluyendo la entrega de recursos fiscales para la impresión de fiches del no más AFP y el financiamiento de proyectos donde los supuestos beneficiarios figuraban como fallecidos. ¿Y esta buena hace ministro de Trabajo? Ahí la tiene, por profe. No, no y... Eh, no, y, y no, me, ¿No me sacó de la piscina y, para nombrar la joyita? Claro. No, y Camila Vallejo va y dice... No, sí, lo revisamos a todo exhaustivamente. Claro, sí, weá. Su exhaustivismo es, es brutal. Juan Carlos García Pérez de Arce, ministro de Obras Públicas, Chaya. 51 años arquitecto. ¿Eh? María Vigoña Yarza, ministra de Salud. 57 años médico, pediatra. Mañelich le, le prendía velita, decía, ¡ay, oh, qué buen nombramiento! Yo conozco a esta loca, me la comí en una fiesta. La sí. loca buena, sí. <risa> y ¡Bravo! Claro, claro, sí. Entonces parece que esta no es tan chanta. Uy, un viejo estandarte. Carlos Montes, ministro de Vivienda. Oiga, ¿vio los memes de Carlos Montes? No, no lo caché. ¿No? Eh, no sé, pues, era como. No sé si usted vio la película de Schwarzenegger cuando iba a resguardar un Kindergarten. Sí. Y, y, y Carlos Monti iba a estar igual, pues iba a estar con puro cabrón chico <risas> Él es del Partido Socialista, esto es para calmar a la ex concertación O lo que quede de ella en el Congreso mm -hmm. Netamente un cargo para, para decir, así nah, si estamos con ustedes amigo. Claro, no Claro. Chaya eh, Manuel este o sea, Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura Chaya, 57 años, eh, doctor en Historia Contemporánea, periodista y político ¿Qué tiene que hacer en ese ministerio? No tengo puta idea porque él... Nada. Aquí deberían colocar un, a un agrónomo Claro No, pero colocan a un doctor en historia Bien, vamos que se puede Después tenemos a eh, Marcela Hernando, ministra de minería plop En médica Bien, vamos que se puede, 61 años ¿No podéis colocar un ingeniero en minas ahí? Si soporta... claro, es que a lo mejor va a buscar cobre con este top Claro, <risa> es del PPD, también es para darle un... Ahí está sí. Juan Carlos Muñoz, ministro de transporte y este desgraciado tiene 51 años, ingeniero civil de la Católica Magíster en Ingeniería Industrial e investig Investigación Operativa Y doctor en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de California ¿Y qué tiene que ver eso con el transporte? Podría apuesta Puesta a Marina, aquí Ah, no. pero sí, fue académico del Departamento de Ingeniería, Transporte y Logística de la Universidad Católica Ya, por último, Ay, por último ya ya. Después tenemos a Javier Aturo, Ministro de Bienes Nacionales Para robarse todo, 34 años, la Presidenta de Comunes Y aparte de eso, nada más Ah, fue coordinadora de campaña de Sánchez. Wow, eso la hace bien. Oiga, puros favores políticos, no más. Puros eh? favores políticos. Claudio Huepe, ministro de Energía. Otro ex concertacionista. 55 años. Claudio Huepe. Ah, no lo he cacho. Sí. Ah, ya, pero también tengo una papita de... Sí, buena. Va. Claudio Güey, dice, en su activa cuenta de Twitter ha eh, desdramatizado eh, varias veces el valor de la autonomía del Banco Central. Asimismo, ha desdramatizado el alza de la inflación. El enemigo en este momento no es la inflación, ha dicho. Sí, ¿y quién es el enemigo? Si el, el peor enemigo de los pobres es la inflación. Pero bueno, estos no son pobres, y si queda lo mismo. No, si <ríe> no son pobres. Maiza Rojas, ministro del Medio Ambiente. Eh, 49 años, física Estamos y salvamos. climatóloga posee un doctorado en física en la atmósfera en la universidad de Oxford. ¿Ya? ¿Ya? ¿En la qué? la atmósfera? Sí, física de la atmósfera. ¿Ya? Oiga, a, todo esto acá hecho, la primera como artículo de la, de la de la constitución que fue aprobado o fue ya como que está listo. Ya no, escribieron el primero. Guau. ¡Wow! Una cosa así. ¿eh? Bueno, le estoy haciendo un comentario como abuelo pájaro, pero por la noticia que yo leí fue de que eh, algo de que Está resguardada la estatósfera o la atmósfera y el medio ambiente. Ya. Yeah. <ríe> o la capa de ozono, una wea yeah. así. Le vamos a decir a los chinos que no tienen más emisiones de carbono, si no, les vamos a mandar claro. una carta diciéndoles muy enojado que estamos. No, y porque está en la constitución, no, estamos salvados. Estamos salvados. Ya, este año va a ser lluvioso. Sí. <ríe> eso, wea, podríamos ponerlo. <ríe> sí. Vamos a decretar que este año yo harto, eso. Claro. Alejandra Venado Vergara, ministra de Deportes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Dice: A los pocos minutos de su nombramiento, dos personas de Londres eh, 38 la acusaron vía redes sociales por maltrato y abuso laboral. Y varias gente más se sumó a todo esto. Que la loca es déspota, que la loca eh, hizo mierda a la Fundación Londres 38, donde estuvo. ¿Mm? Eh, fue futbolista seleccionada nacional Tiene 45 años Y abiertamente lesbiana Así que también el móvil está pero feliz ¿Sí? Sí. Pero la loca está tapada en denuncia Y la misma Camila Vallejo dijo Vamos a revisarlo de nuevo Vamos a ver que si la cambiamos o no Pero esta sí que estaba funa funadísima. No, esta está, está, está funa Que si ya los tweets están todos eh, dando vueltas Están circulando eh, Bueno, pero el otro qué el presidente tuvo está. acoso sexual Todo güey, caso, y ya, ahí está. <risa> ahí está, gobernando el güey. Si, estos güeyes van a salir, profe, si los insultos <risa> son así, ah, cuando son de derecha, de derecha, hay que sacarlos porque son fallos. Pero no, porque estos son de izquierda, hay que comprenderlo. Tuvieron un mal día. Sí, un mal día fue, <risa> claro. Una claro, mala estadía en Londres 38, claro. Sí, por supuesto. O sea, podríamos decir que... ¿La gente que trabajó en Londres 38 se sintió torturado por la nueva ministra? No sé si me explico. Las ironías la ironía de, la de la vida. Exacto. Ay, ay, ay. Julita Brodsky, Ministerio de la Cultura, Arte y Patrimonio. Next. 38 años, antropóloga. Me, ni un brillo. Tenemos a Flavio Salazar, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Medio título. ¿Ves? 56 años, es licenciado en Ciencia y Biotecnología de Suecia y un doctorado en ciencias medicina e inmunología ya, ¿Ya? chaya para mí que todos estos buenos que estudiaron en el extranjero son todos exiliados eh, sí pues, la gran mayoría de los viejos fueron exiliados ah, y, claro, y vienen bien. con esa, con, con ese reno, renovación claro. y toda la cuestión Pero cualquier hueá que pase se van a ir de menos para sus países pues. ya 24 ministros algunos datitos 41,7% del gabinete es masculino, 58,3% femenino. Oye, se equivocaron acá, deberían haber puesto eh, intergénero, no binario y todas esas cuestiones. Sí, bueno. 100% tiene estudio universitario, a excepción del presidente. O sea, título, sí, perdón. Sí, menos el título. menos claro, título universitario. El que tiene menor edad es Antonella Orellana, de 32 años, que es el Ministerio de Mujer, Equidad y Género. Y el mayor es Carlos Montes, con 75 años. Tiene razón, va a estar ahí en guardería. Sí. 74% guardería de viene de universidades públicas y un 26% de universidades privadas. Y 4,1% fue... Eh, por ciento senadores, que era Carlos Monte y 16,6% de los gabinetes fue diputado. Edad promedio 49,4 años. Ya había una foto que estaba rondando del gabinete de Patricio Elwin, donde estaban todos sentados ¿Mm? con terno así, puro hombre ¿Mm? y el gabinete de ahora que parecía eh, fiesta de circo. Parecía el <risa> curso cuarto medio de la voy a Claro. Ya <risa> habían unos ministros que no nombraron pero que, o sea que estaban ahí, había una ministra que estaba recorriendo la carretera austral, ¿cachai? Una que estaba por contacto estrecho, ¿Mm? así es que eh, esto es lo que nos va a esperar para los próximos cuatro No, mira, no creo que todos los ministros duren cuatro años, nunca nunca es así. No creo que tampoco tu gobierno <risa> Pero eh, lamentablemente creo que no es buena señal la que están entregando, sobre todo con gente como Grau, Ajá. No podéis colocar a Nicolás Grau como ministro de economía, po, Ah, pero sí, si, eh, el compita, el socio, si esos son compinches con el George y el otro, we. Claro, o sea, puros eh, favores políticos, di di sí, dijeron sí, que po, iban obvio. a cagar con los amiguismos, ahí están. Ahora, claro. habían varios memes que me hicieron cagar de la risa, la verdad, he de reconocer, cuando hay uno que dice, ¿y dónde están los primos? <risa> <risa> <risa> <risa> no hay ningún primo en el gabinete, pero, ¿cómo es posible? <risa> pero... No sé, profe, eh, yo aprovecho de decirles que lo bueno, eso sí, es que ha bajado el dólar, así que saquen su pasaporte, cabros, 64 países. Sí, el de 64 países, porque vamos a tener que rotar por el mundo. Mira, sé es que estoy mirando sí. ahora con buenos buen ojo Uruguay, bueno. Sí. sí. Es que con... A ver si nos dejan entrar, porque no nos piden por visa. Con muy buenos ojos estoy viendo Uruguay, bueno, porque Perú ya se fue a la vez. Sí, Perú ya se fue a la vez. A B. menos que saquen al presidente rápido. Bueno, que en esos países siempre los presidentes duran poquito. Sí. No les da la weá, ahí son cosas serias. Costa Rica también la estoy mirando con buen ojo. Sí. Y sabéis qué? el bucaque del Salvador. Ah, el buquile, perdón. el bucaque. <risa> parece que también está tirando para arriba. Hay que. medio dictadorcillo sí, el presidente, pero. Pero parece que sí. Parece que. Es de los presidentes buenos, no sé si me explico. Ah, ya, los tiene a todos también identificados. Sí, a todos controladitos. Ya, no, está bien. Sí, tiene que sí. ser, Así es que lamentablemente, muchachos, es lo que hay Bueno, ¿qué podemos decir de este nuevo gabinete? Una mierda nada más. Una mierda Están todos celebrando lo que hay, que hay más mujeres que hombres Si ese no es el punto, el punto siempre ha otro Pero, ¿cuál es el punto de que haya más mujeres que hombres? ¿Que lo van a hacer mejor? A ver, yo entiendo que si están más calificadas y le hacen bien la pega, perfecto Claro pero por el hecho de ser mujer lo van a hacer mejor. Claro, ese es el punto, o sea, wow, hay más mujeres, entonces, ¿Mm? va a ser un gobierno de carácter feminista, eh, me hizo acordar la bachelet cuando hablaba todas esas mierdas. Oye, pero si, estos son hueones, la otra vez el, el, el Don Walo, este el mismo ese hueón, eh, dijo que quería, porque están peleando por la hueá del litio dijo que quería una minería... Eh, Acorde a los tiempos, una wea, una minería sustentable, pues profe, minería sustentable, ¿de dónde mierda saca esa hueá? O sea, si el cobre no sale de nuevo, si usted. Claro. Lo saca? <risa> Ni siquiera <risa> la minería de Bitcoin es sustentable, weón. Pues. <risa> claro. Entonces, estos bueno, no tienen idea de lo que están haciendo, de lo que están hablando, si están puro chamboneando nomás. Al final, van a ir viendo sobre la marcha, yo creo cómo van, y yo creo que se van a lanzar nomás. Creo que vienen unos pequeños periodos de bonanza, entre comillas, porque no sé si también eh, ha escuchado por ahí que el tema del cuarto retiro ya se está discutiendo otra vez. Claro, la Pamela Giles quiere a toda costa que salga ese quinto retiro para ella, dice. Claro, entonces la inflación va a subir y bueno, ahí estamos nosotros nomás, en medio. Eh, sí, porque la inflación igual se fue más del 10% Bastante, diría yo Exactamente, profe Oiga, y ya que me sacó de la piscina y eh, Se me enfrió la caipiriña O sea, se me calientó la caipiriña <risa>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 de servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino más 569 78 69 -08 -12, más 569 78 69 08 12. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Grande Roland, en esta época de vacaciones, aproveché de ver el. Terminé de ver la segunda temporada de Mandalorian. Buena, buena, buena, buena. Vimos. Oigan, ahí hasta películas y series nuevas, así que está, pero impecable el eh, servicio ahí de Roland. Sí, sabéis que vi eh, Encanto, la de Disney, sí, Encanto. El sí, no ¿Usted eh, entre, entretenida, sí, sí, no, sí. No man, no. Pero es típica de Disney, sí para que andaba sí. Se va a ganar un Oscar a lo mejor efecto especial, a lo mejor dibujo La mejor o sea? animación claro, si sí hay que dar un premio a Disney por algo por alguna cuestión Pero sí es lo que me gustó sí, es pues. que por primera vez, o sea, no por primera vez, pero hace mucho tiempo que no había algo Disney que no fuera eh, tan tendencioso ni LGTB ni ninguna esas tontera. Ah, bueno, sí, po. yo me esperaba otra cosa, en todo sí, caso, Livianita, ah. Livianita ¿Ves? la película, pero entretenida, cumple. No, es que yo, esperé, como ya había visto eh, Coco, que era basada en México, yo me esperaba ver a Mamá Coca, <risa> que era basada en Colombia. <risa> Claro, esta película está en Colombia y. Claro, no habla del sí, café, bueno. no habla del, del, de la FARC, no habla de la cocaína, así que. Por, claro, lo, por lo Ahí, gran... ahí, ahí me, me desablitó. Claro, la familia madrigal. Sí, interesante. Eh, como digo, sí. eh, empiezo a ver el libro de Boba Fett, que también está en Ronaldine NPTV, como no, va a estar ahí también, así que. Véanlo, contátelo Antes de que los tiempos acaben, antes de que nos quedemos sin internet. Sí, pues, antes de que eh, eh, no sé se... ¿Cómo se dice? Nos en, en Porque también en... no, no, de, de ahí. De, de, Quería meter mano también eh, bueno, eh, a los eh, youtubers a los, ah US, verdad ¿no? que quieren hacer una nueva ley para controlar las emisiones de youtube no vamos a Twitch pues, bueno. sí. no, no vamos ahí a Twitch cuál no. problema. Ah, ahí estamos cabrón <risa> Don Stitchon, eh, predicciones para para la vuelta de capital de los simios en marzo, vamos a estar encerrados o no eh, bueno, sabes que yo me atrevería a decir que eh, nos van a dar una fase menos ¿ya? pero no creo que sea tanto ya. Ojalá. Esperemos. Ahora ahora que la ICA no no va a ser ministro de salud, bueno, que la otra, no sé, a lo mejor es peor. Mm, pero va a ser eh, ministro del interior, Para a tener que tomar decisiones. Ah, de veras. Bueno, puede que en una de esas hagan el sí. blackout, con grande efecto. <risa> <risa> y nos van a dar un lindo IFE de. Claro. ¿de ¿Cuánto? ¿200 lucas recién impresa? Sí, pues recién impresa, para un quitito claro. de pan. ¿Van a haber clases presenciales o no? Eh, no, no van a haber clases presenciales y trae estos bueno, flojos se van a caer en la eh. casa. <risa> así que cabros vayan preparando sus eh, computadores para ir eh, de nuevo al colegio virtual. Sí, se viene se viene intenso eso y los 100 sí. primeros días de boric los 100 primeros días de Boric, sí. eh, no yo creo que va a ser eh, como van a ser como los primeros cinco minutos de él <risa> <risa> pero de del <ajo> el agua <risa> No crees que va a haber un romance ahí en esos primeros días donde todo va a ser miel sobre hojuelas y todo el mundo va a amar a bori y va a tener una popularidad enorme para después caer estrepitosamente. No, pero si ahora lo están ahora lo están amando, la prensa está con él, todos lo idolatran, todos todos tienen no sé como que el guatón o el oso la buena suerte, todo lo que Uy y que no se te olvide que vamos a tener primera dama con la Irina no sé cuánto cara de algo así. Caramatos, sí. caramanos. La concubina. Y la loca estera femenina. Así por loco, el otro día estabas cachando uno, una intervención de ella en un programa, en el del Iván Guerrero. Hoy la loca ¿Sí? brígida. Oiga, pero ¿por qué la concubina tiene que ser primera dama bueno, si no tiene ninguna relación con él? Ninguna relación Es que es la primera polola. <risa> Así como en vez no, de bueno, primera dama, primera polola. <risa> bueno. El primer perro, ya tenemos el primer perro, nada no, más de Claro, la Brownie sigue haciendo la suya en Chilevisión, así que. En todo caso, me, me cae más bien el sí. perro. <risa> <risa> así que, eso, profe. Bueno, cualquier cosita, eh, cualquier extra, extra, lo vamos a estar trayendo a ustedes. Ahí vamos a estar saliendo a la piscina, y la ducha, del río, del lago, de donde estemos nosotros, para traer la información fresquita acá. Oh, a la capital. sí, sacaba esta edición especial, muchachos. Muchas gracias por escuchar, por suscribirse, sí. por seguirnos. Compártalo y eso. Y, y nos escuchamos en un nuevo extra de La Capital. chao chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, La Capital de los Simios.